hermano está dando mucho que hablar y caí yo en la volteada esta ah, vez. No, me para que me buscan, si después me encuentran fácil. Eh, ¿Con quién? Con el ex o actual de Romina. Ajá. El intendente. Walter Festa, el, Walter ex. Festa. el no ex intendente. Sé, no sé cómo caí yo, pero por cosas que dijimos acá eh, en el programa. ¿Qué está haciendo el ex intendente en estos momentos? Que se ve que no tiene nada que hacer. Interactuando en un grupo de WhatsApp con el Fans Club de Romina. Ay, bebé. Está inserto. Como si, no sé, hay un grupo de alfa nosotros nos metemos. Comparten el premio, puede ser eso. ¿no? Ya, ya tienen premio esto hace rato. Pero en el fans club empezaron a hablar de Lam. Ajá. Y como siempre pasan los grupos, alguien traiciona. Sí, y nos mandó claro. todo el chat. Ay, qué hermoso. Claro. Hay que aprovechar. Claro. Me encanta. ¿Y de qué hablan? De nosotros. Ah, a lindas. Mal o bien, ¿qué te imaginas? Me imagino que re mal. <ríe> bueno, eso imaginas bien. Fans club de Romy GH2223 se llama el fans club y tiene que ver arranca todo por el día que estuvo Cristian U acá que estuvimos charlando también de, del caso de Romina ahí tenemos eh, las capturas que nos mandaron fans de Romina bueno hay una root que dice Cristian U es un soberbio que lo único eso que verdad. hace es destilar odio eso es verdad eso es verdad y ahí interviene Walter Festa Ajá. el intendente Ahora van a escuchar cómo habla él de Romina también, ¿no? Porque cuenta algunas cosas. Este último me hace reír, no tiene sentido. Déjenme pensar cómo avanzamos. Ah. líder ¿Lide del grupo entonces. Lidera del grupo, la claro. Es el líder claro. de esta semana. Es el líder. Déjenme pensar cómo avanzamos. Bueno, y ahí otra persona que, que no, una mariposita, no sé cómo será eh, su nombre, manda el link de, de LAM. ...del día que hicimos la nota, dice... ...Romina Urich, bajó la lupa tras su paso por la gestión de Moreno como diputada. Uh -huh. Esto es uno de los temas que hicimos del principio principio... ...estaba mi silloncito uh -huh. rojo todavía. Ah, claro, eh, claro. ahí Así que hace mucho que fue esto. Hablando de corrupción, dando por hecho que es así... ...agrega esta persona y le manda el link arrobando al intendente... ...ex intendente. Walter Festa contesta. Todo esto a las 11.18 pm. Uh -huh. Eh, mañana reunión con mi abogado, temprano, y vemos qué es lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer? Nada. Le aviso, nada, nada, porque acá nos hicimos ecos de denuncias que hay en la justicia. No es que nos levantamos un día y dijimos, che, a ver, claro, inventemos, inventemos una claro. causa, le inventamos una causa <risa> a, al ex intendente. No, son denuncias que cuando vimos que había una diputada, la googleamos y están en todos lados. No es muy difícil el trabajo periodístico ABC1 de, de TEA. Googlear pero a los participantes sabían, de Gran ellos, Hermano ellos sabían que esto iba a suceder porque evidentemente no cuando a entra saber? gente de la casa de Gran Hermano lo primero que hace todo el mundo es ver quiénes son el pasado bueno de hecho como lo primero que claro. hace cualquier político es decir son falsas de luz, no sé si se la esperaba Walter Festa porque tal vez sí. es contra Romina no sé si él pensaba que iba a saltar todo pero esto. te salta todo de tu vida Estés, sí. y a cualquiera sí, es, es, es, es una, es una que es exposición muy grande, grande Gran, y no gran hermano. es eso. una exposición no, gigantesca Gran Hermano lo pensaron todos y esto es información de los periodistas políticos con los que trabajo, en su momento, cuando surgió el nombre de Romina y todos hicimos lo que hizo el mundo, googlearla, claro. los periodistas políticos, y esto lo puedo decir del equipo de la Nata, Jessica Bossi, lo primero que dijeron, y lo dijeron al aire, es que había mucha preocupación en sectores del oficialismo, específicamente de la Cámpora, vinculada a lo que podía saltar a partir de la presencia de Romina. Claro. Esto fue información periodística chequeada por los que se dedican a esto. Así Porque que, una de las cosas que aparece bueno, primero que no, de Romina son los. Una foto con Máximo. Sí, quizá, y con de una. Cristina. Y con Era Cristina. obvio que esto iba a saltar. Bueno, pero esas fotos es porque ella eh, estuvo... A... No, fue banca, diputada, diputada provincial, bancada. claro. Claro, sí. cuando finalmente renuncia, ¿no? Claro, a su banca, entra, era suplente. era suplente y entró ella eh, en su lugar. De hecho, acá hablamos en su momento con periodistas y gente de, de Moreno puntualmente, que no le conocían carrera política a ella hasta que se ponen pareja con Festa y ahí avanza, como pasa en todos lados, ¿no? Que claro. ninguna eh, novedad, no era que era una militante por lo menos reconocida dentro del Frente de Todos. Bueno, Walter Festa sigue, porque tenía ganas de hablar ese día con los fans, y decía lo siguiente, ¿a mí me suena a todo esto? Esto nunca lo escucharon, seguro. A una maniobra política de la actual intendenta que tiene miedo que Romina, cuando salga, se postule en Moreno. Wow. Pero Romina la dijo que no con... quiere saber nada con la política. ¿Y por qué la intendenta podría tener toda esta fantasía? No Si Romina dijo que no lo haría... Pero él, esta gente habla, cuando habla así, esta teoría conspirativa... El ex intendente que, habla. Es porque no es, lo, es lo que ellos lo que harían. Casa. Es lo que ellos harían. Hacer lobby y hacer eh, estrategias políticas con los periodistas para que pase eso. Pero acá eso no, no sucedió, no pasó. Hicimos lo que dijo Ángel. Por eso yo digo lo que él dice es lo que él haría para mí porque él no sabe, no y tiene ver como hicimos en todos los grandes hermanos anteriores sí, sí, o cuando había el sí. bailando venían los soñadores que no conocía nadie oh, y también buscaba. Eh, ¿Qué lo dice para victimizarla y ponerla en el lugar de la Pero cómo se le ocurre decir eso? Sucia. ¿Por qué se le ocurre? Porque es algo que, sí, que es, es normal. Y por qué claro, pasa normal, claro, sí, pasa. Es, algo que es normal. Hablando con los fans podría haberle dicho, "Chicos, no pasa no nada, son sí. cosas que sí. se dicen." No no es una teoría maquiavélica. Eh, en su cabeza, sigue las pautas a los medios nacionales en el gobierno las administra un personaje muy allegado a la intendenta actual que está sentado al lado de la oficina del presidente es un enigmático ¿y eso? qué tiene que ver la pauta? es un enigmático no sé, esto cree, escala ya hasta que el presidente ver. porque él cree que es una pauta ¿entendés? la mente que pagan para que se hable mal de se hable mal ellos. Claro, claro que operan con nosotros y es nos una pasan campaña. información Ay, pero esto es muy rebuscado un poquito favor. con todo lo que pasa en este país que está todo tan mal de repente van a tener tiempo para perder no después ves Digo, no, esa, Pero después no, esa, ves un Marixa un difícil, como, los, eh, sí, claro, como los Familiares, como los de Tiago Tienen las casas chapelotas, la calle de tierra Porque están boludeando, están en otra es cosa más o sea, un, Una persona que se dedica a la política Está charlando con los fans eh, De su mujer que está dentro de Gran Hermano. Dice, la nota que hicieron en Moreno Los que hablaron fueron militantes Del movimiento Evita, el movimiento de la intendenta Yo vivo en un barrio privado Desde el 2011 Aclara él ¿Por qué claro. tanto dato? porque tanto a todos los fans no sé innecesario no sé eh, mantenernos al tanto le dice Segura mi denuncia el castellano ya es complicado de fiesta también mi denuncia es a mí no la Romina no a Romina es una denuncia anónima y fue justamente en la campaña del 2019 cuando perdí justamente con la intendenta actual estos chicos que hablan en los videos están pagos ah ¿Qué mentira eso? Él supone. Mm. El cronista fue a agarrar a la claro. gente que encontró eh, ese día. No, ¿Cómo claro, sabían los pagos? No, si no, no debe estar <risa> armado esto para que se difunda este chat, obviamente. Está todo armado. Ponele, ponele, ponele, ponele sí. ¿por qué no? Uh... un relato, es como una. Pero ¿y ¿Para qué estaría armado esto? ¿Qué, qué, qué? ¿Para que salga la sería como autodefenderse? No es más fácil que Walter Teddy hable en los medios y lo aclare él y ya. Como que habla indirectamente. Pero claro, dije algo interesante. <risa> como, como que está Siempre, Marixa, siempre. para pará, porque sí, sí, es interesante. Pensando. Porque es algo que a mí no se me ocurriría, ¿entendés? Tan rebuscado. No te puedo Son muy no. rebuscadas, Marixa. No, pero yo soy periodista, no soy operadora política. Pero tenés sea, que hacerlo. No laburo haciendo estas, estas cosas, estas, estas cosas horribles. Sigue el señor Festa. Eh, déjenme pensar cómo avanzamos, le lo dicen los chicos todo, todo el tiempo, ¿no? Eh, y hay uno más, que no lo tenemos acá en las placas, sino que me llegó después. Que habla, sigue hablando, porque es, es todo largo. Estamos hablando puntualmente de lo, de lo que nos importa acá, que es lo que se habló en la casa. ¿no? Dice, la casa se la voy a dejar a ella y a, los, y a las nenas. Esta casa que mostró hace poco en el programa de Vero y en el programa eh, sí. de Georgina, la, la famosa que se supone casa. supone que alquiló después de que ella entró a la casa? La, supuestamente alquilada, se la eran va a dejar. Separados. Claro, claro, claro. claro. Pero la alquiló, pero se la va a dejar. Uh -huh. Qué bueno. O sí, la ah. compra o un alquiler O tiene eterno. el contrato pago por un año dos años Con opción a compra debe ser Lo tenías que haber dicho, le dicen los fans La verdad que los medios son amarillistas Calma chicos, dice otro, no vamos a hacer nada Peleando, tenemos que bancar a Romy Y ya, yo banco a Romy Buenísimo, muchísimas gracias Pero um, no te pases de la raya Le dice Walter, que está uno de los fans ah. ¿Qué dijo el fan? ¿Qué había dicho? dicho Romina, punto, te digo, la gente empezó a ver desde que apareciste. Nada, no sé. ¿Qué raya le dice otro? ¿Me estás amenazando? Y se empiezan a pelear con los fans. No, no pero esto, esto no, no Esta no es la parte armado, que ya no me parece armado. Armado, no está armado, no, no está armado. Acá ya me Que ya veces están todos chiflados. Claro. Sí, pero bueno, más allá de esto, esto ya lo mostramos en su momento. Eh, y están las denuncias eh, en la justicia presentada, no es una fantasía de nadie, ni lo armaron los fans de Alfa, ni nada. Eso ya lo mostramos la otra vez, estuvimos hablando largo y tendido acá en el programa, hicimos notas con periodistas. Eh, aguada contó toda la información que tenía eh, del expediente, la causa de enriquecimiento ilícito es contrafesta y la menciona, y la justicia le pide explicaciones eh, también a Romina, a Romina eh, Uri por ser pareja y por haber sido funcionaria pública, no es que solo fue la mujer. Eh, de un intendente. Tuvo a cargo secretarías, un paro, claro. sí, tuvo un cargo y sigue teniendo un trabajo que depende eh, del Estado, donde cobra un sueldo muy importante también, que no tiene nada de malo eso, pero en la justicia lo están investigando. A Festa y mujer, no es una o sea, fantasía. Ajá, que Ramín ahora está en no es. desventaja porque no se puede no defender. No se puede defender. Digo, no bueno, pero ella entró a la casa de Gran Hermano sabiendo todo esto que le claro. había pasado en su vida. Cuando salga, su palabra va a importar.